Yo presenté el video aquí a Freddy Hidalgo Núñez, Lorenzo Wilfredo Freddy, al Director general de Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y sueldo Francisco Pagán. También están Carmen y Alexis Medina Sánchez, hermano de Danilo Medina, que estaba como el vicepresidenta de FONPER, y con Alexis Sánchez, es un entramado de una serie de empresas. Y sale todo esto. A propósito, están tirando, perdón, los pañitos y los trapitos, con el permiso de usted. Se me están tirando ya los trapitos a la, a la calle, ¿qué dice el refrán? Pues se me están tirando los trapitos a la calle porque eso así. Porque es para secarlo cuando se lo tiran a la calle. Has visto? Cuando una mujer agarra una maleta y se la tira toda a hombre a la calle, que lo bota, a sí mismo lo haciendo. Entonces, y parece que estaban sucios los trapos Porque dice la encargada de compra que berlinesa le mintió. Porque ella dijo que ya no renuncia en abril como dijo el gobierno y ella habló y dijo ahí de todo y que el famoso decreto 146-20 dice que, que ella buscó a su abogado las declaraciones se dan a través de su abogada en médico Rodríguez pero el abogado Carlos Barcacer de Yocasta Guzmán le llamó mentirosa y dice que tiene documentos y todo donde expresan que las irregularidades que ella Operó, la, operó a voluntad propia y que se le envió un correo que él envió donde se hablaba los famosos mil kits alimenticios. Yo le dije a ustedes que esa cuestión de las compras durante el estado de emergencia y las primeras compras que se hicieron cuando se declaró la emergencia nacional el estado de, de emergencia y que vino la pandemia, comenzaron a usar empresas del estado para comenzar a comprar kits de, de, de mascarilla, de, de, de instrumentos esterlizantes y cosas. Y usted dirá, pues qué importancia tiene eso, sí Pero cuando una compra supera los 40, los 50 o los 60 millones de pesos, ya hay algo. Entonces ella dice que lo que expresó yo, Casta Guzmán, el director de esa entidad, que Berlinesa fue la que ocultó la información de los 40 mil kits alimenticios. Y compró esa dependencia. Bueno, está diciendo que la Oficina de Atención Permanente tiene pruebas de que se iba a cancelar la licitación acogiéndose al decreto 144-20, que incluye el INAIP y las compras de emergencia para la pandemia COVID-19, pero que la comisión creada por el Poder Ejecutivo para investigar la licitación, de la cual formaba parte Yocasta Guzmán, decidió enviar al INAITI, donde estaba Belinés Franco, el acta de cancelación del proceso de urgencia, lo cual la misma comisión no permitió que INAITI cancelara el proceso, estableciendo además que dicho proceso en cuestión nunca fue adjudicado a ningún oferente, ni se realizó ningún pago, es grave eso lo que está diciendo Yocasta Germán, la encargada de compra de obras públicas, de contrataciones, y dice además en la entrevista que le realizó la fiscal del Instituto Nacional, Rosalba Ramos, a Berlín franco que ella se limitó a solamente a hablar del procedimiento llevado a cabo por la institución que dirigía esa licitación asegurando que estaba apegada a la ley, los, los, las compras que se hicieron. Pero el abogado de Yocasta Guzmán, como ya dije, Carlos Balcácer, dijo resulta difícil entender por qué quien no ha sido interrogado se anticipa a dilucidar en los medios de comunicación su proceso. Lamentamos que haya elegido el escenario equivocado, con una versión distorsionada por una pérdida de memoria que ya ha sufrido, parece, y concluye diciendo que Berlinesa Franco está hablando mentira, que ocultó información a la Procuraduría General de la República sobre el caso de esta supuesta corrupción del y que él va a hablar él tiene las pruebas que le está proporcionando su clienta, Yocasta Guzmán, que dice, Yocasta Guzmán, estoy tranquila porque yo no he alterado nada. dice que Berlinesa Franco ocultó la documentación a la procuradora junto Jenny Berenice Reynoso sobre las comunicaciones intercambiadas con la dirección del INATI donde se hacen las observaciones a los procedimientos de compra y qué lástima que no tengamos en Dios mío a mano, porque esa carta que él está a conocer, de ese correo que ya se enviaron yo tengo las declaraciones de Carlos Valcácer ahí de manera exclusiva para ustedes dice Carlos Balcácer también, que a ella se le olvida que cuando la dirección de INAI pidió asistencia técnica, ellos se lo ofrecieron y que en esos correos que se envían se especifica que debía sustentar su pedido de 40.000 kits de alimento porque de lo contrario violaría los procedimientos establecidos para dichas compras. De igual forma, la exdirectora de INAI aprovechó la declaratoria de urgencia para ejecutar esa compra al margen de la ley. Porque quedó fuera de acuerdo a lo que dice. Bueno. Sale a reducir también que seis personas vinculadas a la red no fueron apresadas. Y que por qué se están poniendo a favoritos para llevarlo y hacerle el show mediático. Dicen los abogados de los que están detenidos. En la solicitud de medida de coerción depositada ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, se menciona a Wacker Bernabel Méndez Pineda, Víctor Guillermo Librán Páez, ese ya esta tarde, no ha llenado su residencia, Mesín Elías Márquez Arra y Rafael Leónidas de Óleo, integrante de la famosa fundación Tornado Fuerzas Vivas, así como otras cuatro personas físicas y no morales que no han sido identificadas y que supuestamente sirvieron de testaferro a Alexis Medina. Buenas noches. Un momentito, no se me mueva de ahí. Ese ahí para pasarle su llamada ahora. Díganme ustedes, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuál es tu denuncia? Con respecto, con respecto a lo que está dando de la comida en, en las escuelas. Mira, yo soy madre de tres hijos y yo vivo en el sector de llaves, de tu uh -huh. eh, Aquí la comida que le están dando a los niños solamente es pica. eso es cierto entonces sí, tú tienes tres entonces tu tienes tres niños no te dieron computadora no te dieron nada y encima encima ¿sabes? lo que te están dando espérate encima de lo que te están dando es una latita de pica pica y una cosita de, de, de, de espagueti Mira, yo ir a la escuela yo tengo que bajar a mí porque no te lo mostrar y lo que me dan es dos pica-pica, una furtita de y libre y media de arroz ¿Y en qué? ¿En qué? ¿En qué escuela están tus hijos? Ellos salen en el sector de Llave. Llave, ¿dónde queda eso? Eso es después de Luisa. Ah, después de Guisa. Tengo ahí dos. ¿Qué, ¿Qué edad tienen tus hijos? El maquillito tiene 5 años, otro tengo de 9 y uno tengo de 12. Entonces, eso es lo que te le están dando para una semaya. Dos latas de pica a pica y una cosita de espagueti y una libra y media de arroz. Así mismo, no te lo recito de hacer, de todo lo que a traen en esta puerta y todo el espigolero para que los niños que estén. ¿Tú sabes cómo se llama la escuela? Padre de casa, un hombre tan bueno, el padre de la casa. Eso es, me dijiste, eso es, eso es cerca, eso es cerca de qué? De Guisa, me dijiste. Ajá, la después de Sector llave. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, voy a anotar tu teléfono es el que está aquí en pantalla, para entonces mañana yo voy a enviar a una persona para que nos haga un reportaje de esa situación, porque el presidente le están haciendo como a Danilo, le están engañando con la cuestión esta de, de los alimentos que le dan a los pobres niños y estudiantes. No, para nada, para nada. Le están haciendo coca al presidente igual que a Danilo y se lo están robando. Y el presidente que ha dicho que hay que dar eso de manera abundante, que iba a ser un ejemplo y que no iba a ser igual que a Danilo. Vamos entonces a contactarte mañana para nosotros pues tomar un video a eso que te han dado y la gente vea la realidad de ese, de ese robo que se está manteniendo, igual que en el PRD. Eh, a pesar de lo que dijo Roberto Fulcar, el ministro de Educación y de lo que dijo el presidente de la República Buenas noches, ustedes escucharon ¿eh? dice ella que, lo que... ahora están peor que antes le daban un poco más que ahora lo que le dan es una dos latitas de pica pica una cosita de, de... de arroz y le están así jugando coca y están llevándose al bolsillo los que le están dando a a los muchachos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Los ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Y los sufridores? ¿Quién le paga esto? ¿Qué pasa con ese dinero? Dígame usted. Son muchas las preguntas. Sí. ¿A qué usted me pone? ¿A una foto? Claro que sí. Los fejo ahí en Pitágoras Vargas. Ahora vivo. Yo se lo pongo en un momentito, no se preocupe. Ah, pues ¿Cómo no? Ella es interesada para que ustedes vean que mis seguidores son celosos. de este... Bueno, ahí está los niñitos, ¿verdad? Vamos a ponerlo en un momentito. Y para que no nos pase... Ahora el director mío lo voy a meter al equipo de comediante de, de Miguel y Reino. Bueno, y los quita alimenticio. Eso es lo que trae. Sí. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Como esos kits se lo dieron a usted hoy. hoy usted llamó para hacerme la denuncia de esa escuela a parte de la casa del sector Llave, cerca de Luisa. Tómale foto. Hágame el favor, hágale un video a eso que le enviaron y envímelo al WhatsApp. Y así nosotros vamos a cumplir. Vamos a cumplir presentando. Nosotros dejando al desnudo estos programas que los ministros, hablando de muchas plumas de burro, no cumplen y que se establece una mafia.